El movimiento de esto que donde estamos ahorita es el rescate de la lengua maya Si se muere esto, se muere todo. Tenemos aproximadamente un 20, 25 personas como lengua materna y, y 18 personas con. Eh, como segunda lengua está? Esto se utiliza cuando tú tienes mucha fiebre, lo coces y te tomas el té y no hay más, más fiebre. Entre el idioma y la naturaleza eh, eso fue parte muy importante en la vida de los mayas, porque los mayas cultivaban la tierra y supieron cuidar la tierra, los árboles. representación de un mensaje hacia un Y ahí hay barriletes enormes, hasta 15, 20 metros, grandísimos. Entonces nos dimos cuenta. No teníamos que rescatar solo la lengua, teníamos que rescatar toda la cultura. Y para nosotros, la cultura es la naturaleza. Porque para nosotros las plantas es espíritu vivo que era de huella. Actualmente pues estamos eh, calificados como uno de los idiomas ya en, en dejar de tener hablantes, pero eh, decimos estamos presentes y estamos en ese proceso de fortalecimiento y esperamos de acuerdo a, a Chilambalam el idioma maitza renacerá y florecerá nuevamente.